Y es que tenemos una entrevista súper especial con un hombre que tiene eh, muchísimo flow Y que quizás si yo digo Juan de los Santos nadie lo va a conocer Pero si hablamos de el Crispy, esa marca país definitivamente que ha puesto en alto Lo que es la música típica de todo nuestro país en el resto del mundo Crispy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy buen día, me muerto bien, gracias al Señor, esperando que ustedes también. Gracias, bueno, nuestro compañero Roberto Neris también va a estar presente con nosotros en esta entrevista, cantante y productor del tema oficial de la fiesta del carnaval en casa. Cuéntame de esta nueva experiencia, esta gran responsabilidad de quizás mantener esa algarabía artística en un contexto de pandemia. Cuéntame sobre eso. Eh, bueno, pues, me sentí muy contento cuando eh, los productores de, del canal Radio y Televisión Dominicana me llamaron para hacer este tema y me sentí súper contento de que eh, habiendo tantos artistas dominicanos con tanto talento me eligieron a mí y bueno, de inmediato me puse para eso y, y logramos hacer un buen tema, gracias a Dios, al cual todo el mundo me ha felicitado. Ajá. Roberto, ¿te escuchamos? ¿Te escuchamos? Sí. Sí, eh, Crispi, qué bueno, qué bueno, gracias Crispi por estos momentitos. Sabemos que está en mucho frío. Cuéntame este video sí que vemos bien colorido. ¿Se grabó allá en la ciudad de Nueva York o tú viniste aquí a República Dominicana? Y felicitarte por tanto en al más del tema que que hablar aquí la canción. Ah, bueno, me, me dice Roberto que, Crispi, confirmame si escuchas a Roberto, no? escucho la pregunta. No escucha a Roberto okay, ni te bueno, veo a ti tampoco. Yo, ok, bueno, te voy a... Ni, ni escucho a Roberto y a, y a ti nada más te escucho. Sí, bueno, y a ti nada a más te escucho, pero no te veo. Sí, te voy a retroalimentar en la pregunta de Roberto. hacía referencia a la producción del videoclip? ¿Dónde fue grabado? Si fue allá en la ciudad de Nueva York o en alguna localidad de aquí de República Dominicana. Sí, el videoclip lo hicimos en la 207 en Manhattan. Y, y gracias a Dios, o sea, salió súper bien. Ya te puedes imaginar sí. la gente, la gente loca ahí, la parada que hicieron. Sí. El tumulto de personas. O sea, algo, algo bien bonito y divertido. Sí, oye, esto de la pandemia, sin lugar a dudas, ha constituido eh, tristeza en muchos sectores. Pero en el caso de los artistas, que siempre mantiene esa fibra, esa eh, conexión directa con sus seguidores en todo el mundo. Eh, Cuéntame el tema de los conciertos. ¿Cómo has seguido esa metodología en tu caso? ¿Te has ido eh, por la línea de los lives que se han hecho muy famosos aquí en nuestro país? Eh, entiendo que estás fuera de República Dominicana, has seguido tocando. ¿Cómo va todo esa vida en este nuevo cambio? Eh, bueno, eh, se ha complicado bastante. Eh, hemos, hemos hecho eh, conciertos, pero románticos ya que eh, por la cantidad de personas eh, se ha disminuido en la discoteca, sí. okay. el distanciamiento, o sea, solo un 50% en Estados Unidos, en nuestro país todavía no ha abierto nada. Y, y por eso estamos por este lado, estamos, estoy en Nueva York todavía, porque estamos trabajando lo que es el concierto de boleros. Y por lo menos por esta zona, por lo lado de Miami, está abierto, en, en muchísimos lugares, en pues, Pensilvania está abierto, eh, en muchos lugares, ya en New Jersey ya abrió un, un 50 y un 75%. ¿Y cómo, ¿y cómo es la acogida del okay. público? ¿El público ha, ha querido eh, okay. volver, si se quiere, a una dinámica normal de vida? <risa> la gente está desesperada. Sí. La gente está Desesperada. ¿Y Crispy? <risa> sí. sí. sí. Eh. Ya, ya tenemos Muy, prácticamente el tiempo... Píralas. Eh, eh, y si quieren eh, contarse, porque... Bueno, la pandemia lo va a parar sí. sí, así es. El crispy, tenemos la intervención de Roberto. Vamos a escucharlo. Bueno, eh, qué decir eh, ya esta parte final del programa. Vamos a tener que hacer una segunda parte, por asunto de tiempo y esta programación que sin lugar a duda le sacamos todo el provecho posible a esta programación que hizo la, eh, la Z. Eh, Crispy, que es un artista que sin lugar a duda se, se, se adapta a lo que es el momento ahora con esta pandemia, eh, ha estado haciendo conciertos, yo pude disfrutar de algunos conciertos románticos que está haciendo en el estado de Nueva York, pero ya cuando tiene previsto Crispy regresar al país, eh, porque luego de... Este proceso de vacunación creo que se va a comenzar ya a abrir ya algunas eh, eh, algunos sitios donde podemos disfrutar de la música, principalmente la música típica que tanto nos gusta a los ibaeños. Bueno, par parece que hay problema con la conexión de, de Roberto. Crispi, te vuelvo a retroalimentar la pregunta. Él decía que cuando tienes planeado volver a República Dominicana, a quizás eh, tocar en un escenario un poquito eh, distanciado, ¿cuándo tienes planeado volver a tu país? Desde que abra nuestro país estamos allá. Desde que ya ven la orden que, que se puede trabajar, entonces ya eh, hacemos un pequeño ensayo, ya tenemos más de un año que, sí, que nos tocamos ¿no? con la banda. Ahora en o sea, marzo ya vamos a cumplir un año en estado de emergencia, en marzo. Ya, sí. ya lo sabe, entonces eh, hay que ensayar, hay que reunirse, hay que ponerse de acuerdo con, con temas nuevos también, porque sí. hay que venir también renovado, hay que venir con muchas cosas nuevas y, y nos estamos preparando para eso. De hecho, tengo un tema sonando llamado Vida de Rico, que es sí. un cover del de cantante Camilo y si Dios quiere a partir del lunes ya estamos trabajando en lo que será el nuevo videoclip bueno ahí está, usted ha podido disfrutar de Crispy aquí en el Toque del Mediodía, muchísimas gracias por la entrevista eh, breve por el asunto de la transmisión, esperamos que vuelvas a compartir con nosotros así será bien, bueno, que Dios te bendiga, saludos Amén. y abrazos para Roberto Neri, para toda mi gente de San Francisco Macorís. le quiero un paquetón Así es. Bueno, nosotros vamos a despedir esta intervención de nosotros en vivo, breve pero sustanciosa, por supuesto. ¿Da tiempo de pasar una entrevista con Roberto? Ok, no da tiempo. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos, Dios, mediante este próximo lunes, ya primero de marzo. Bye, bye.